Si tuviera una hora de vida... Bueno, le voy a hacer la fulminante a Julito... decirle, si tuviera una hora de vida al micrófono, que es lo Listo. Hola, bienvenidos a Si tuvieras una sola hora de vida con su anfitrión, la Parca... ¿Te río, sí? Si tuviera una hora de vida... No sabe lo que haría. Ah. Eh, paso. Uy, qué caripela. ¿Al ¿Cortaron? Ah, sí. Yo diría. Para... Sí, llámala. Prueba, si tuviera una hora de vida, comería mucho. Bueno, <coughs> ah. Uno, dos, tres. Y yo, si tuviera una hora de vida agarraría una pelota y me pondría a jugar la pelota hasta que termine la hora <risas> estar con mi familia y lo que me queda del resto es pasarla bien estar sí. con mi familia, con mis hermanos, con mis hermanas, sí. también con mis amigos no, todavía, y estar con las personas más importantes, que ahí eso es un romance me arrepentiría de todas las cosas que hice O sea, saltar de un edificio de Bonshi, nunca nunca quiero hacer esto. Eh, a ver, haría lo que nunca hice: fumar un porro. Si tuviera una hora de vida, haría una joda. Y si me muero, se lo pudre todo a los profe. Si tuviera una hora de vida, me paré un tiro para ganarle de mano a la muerte. Correría y le diría: Te amo a la persona que me gusta, que nunca se lo puedo decir. Primero que si alguien me dice que tengo una hora de vida, no le creo. Bueno. <risa> y después nada estaría tranquila con gente que quiero esperando me no? gustaría disfrutar ¿Qué um, si tuviera una hora de vida iría bueno, primero estaría con mi familia después con mis amigos iría de shopping y me compraría todo y me gastaría toda la plata y si me queda una hora de vida eh, la pasaría con mi familia y sin Julito chao ¿Sí? me quedaron una, de... una hora de vida Jugaría un último partido con mis amigos. Si tuviera una hora de vida, me quedaría en mi casa. Bueno, es medio tonto, pero es lo que dije, que me salió espontáneamente, iría al bar y me compraría salchipapa. Si me quedara una, una hora de vida, eh, estaría con mi familia primero y después estaría con, con la persona que amo. Eh, y nada, disfrutar el, los últimos momentos juntos. Eh, si tuviera una hora de vida... Eh, me quedaría junto a mis seres queridos y disfrutaría de lo que quede de la naturaleza de este planeta. Nada más. Si tuviera una hora de vida, estaría con mi familia, con mi papá, con mi mamá, con mi hermano, con mis dos primos que son como si fueran mis hermanos, con mi abuela, y el resto de la hora con la persona que amo. Si tuviera una hora de vida, eh, me quedaría dormido Si tuviera una hora de vida, haría... Haría todo lo que no puede hacer.